Odilín Morel, presidenta de Juntas de Vecinos, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, expresó este martes que las movilizaciones sorpresa continuarán en este municipio, hasta que no se ha destituido el fiscal Regis Vitorio, a quien acusan de complicidad con los responsables de la muerte del dirigente del Falpo, Vladimir La Antigua. Las movilizaciones sorpresa continuarán, y ya en los próximos días nosotros le comentaremos a ustedes, ...el calendario de actividades... ...en pos de que Reggie ...se lo lleven de aquí... ...tú sabes que ya se fue a la capital... ...se hizo una protesta ya ...para que... ...el procurador... ...tome en cuenta... ...que San Francisco de Macorís rechaza... ...a Reggie Victorio... ...por no eh, dar una respuesta... ...a las tantas situaciones que aquí... ...se dan, aquí no hay justicia... ...aquí no hay fiscal... ...y lo que hay, es un fiscal... Que está en componente con la Policía Nacional. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.